Continuando con más, lanzan sitio Voces contra la Violencia. Monitorar la violencia hacia las mujeres y exponer los datos en un sitio web fue el objetivo de lanzar el sitio Voces contra la Violencia. Esta iniciativa fue respaldada con fondos de USAID. La Organización Católica de Nicaragua informó que desde el año 2012 a la fecha se registran en el país 303 femicidios. La mayoría de los autores no tienen sentencia firme y 10 están prófugos de la justicia. La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, dijo que la entristecen en estas cifras de violencia. Escuchemos declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, y también de Magali Quintana, católicas por el derecho a decidir. El sitio web es muy importante, los datos son importantes, hay muchos grupos uh, de sociedad civil que están trabajando con mujeres aquí en Nicaragua y no pueden recomendar políticas buenas si no tienen datos. Entonces ya la gente de Nicaragua tiene una manera que pueden uh, poner este dato enfrente de los expertos de Nicaragua directamente y no necesita de depender de otros hacerlo. ¿Qué le parece la lista de feminicidios que hay en el país? 303 desde 2012 a la fecha. Uh, los números son muy tristes. Uh, la violencia contra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 y programas para apoyar a las mujeres en el mundo y prevenir este tipo de violencia sexual, feminicidios. La lista es muy larga. Este sitio está concebido como una respuesta a la indolencia del gobierno de este país, verdad, que realmente no es, no se responsabiliza de la tragedia que estamos viviendo las mujeres. Eh, a través de las comisarías, nosotros hemos